Vamos con Teams, estoy utilizando Teams en la aplicación, pero también podemos utilizar Teams en la web, por medio del correo electrónico. Así que una vez ya yo estoy dentro de Teams, van a poder observar que podemos crear, eh, como les dije, eh, canales o grupos eh, de reuniones en el cual se puede eh, transmitir o, o, o que los estudiantes puedan participar por medio asincrónico o asincrónico de este canal. Por ahí se le pueden enviar notificaciones, se puede utilizar como si fuera un blog, eh, se le pueden subir videos, eh, hasta tareas... Pueden compartir y trabajar documentos en Word, en PowerPoint, en Excel, a la, eh, de forma sincrónica. Así que pueden generar trabajos de forma sincrónica como de forma asincrónica. También es importante que a la hora de crear esa reunión, seleccionemos la sección de calendario. Y una vez yo estoy en calendario, van a poder ver las eh, las diferentes reuniones que tienen agendadas y los espacios disponibles para agendar su reunión o su actividad para ella vamos a que sea en el día de hoy voy a seleccionar aquí que sea a las 12 del día y me puedo parar aproximadamente en donde es la hora y el día y le doy un clic y me va a aparecer automáticamente la configuración de esa reunión sincrónica Aquí le escribimos el tema Y en esta sección, ¿se acuerdan cuando yo estaba mencionando que podíamos insertar los nombres de los participantes por medio de su correo electrónico? Lo hacemos aquí Desventaja en Zoom o en Meet, yo puedo copiar toda la lista y la suelto. Le digo copy-paste. En ti no deja. <risa> eh, tenemos que ir uno a uno. <risa> Desventaja, pero. No deja. Lo, lo he intentado subir y no los lee. Bloqueado. <risa> <risa> Así que. En algún momento dado mejorará, pero sí, ahí sí lo puedes hacer. Si trabajas el grupo, eh, entonces sí lo puedes trabajar, ajá, porque aquí te da la opción de opciones y ahí te va a aparecer lo que es el grupo. Uh -huh. Entonces vamos aquí a imaginar a uh, Ernesto, pues nos van a ir apareciendo cada uno de esos correos electrónicos. Ok, pues nada, ustedes aquí pueden ir seleccionando eh, a los participantes, o si fuera el grupo, pues lo seleccionan en esa sección el grupo. Seleccionan el día, la fecha, eh, entonces, en esta sección aquí podemos trabajar, si yo quiero que se repita, y lo podemos customizar a lo que ustedes necesitan. Eh, aquí ve el canal, que era lo que usted estaba mencionando. Si usted tiene aquí el canal, yo lo puedo seleccionar. Y también esta reunión se va a unir con ese grupo ya establecido. Quiere decir que el enlace va a aparecer. Le va a aparecer por correo electrónico, le va a aparecer por el calendario, pero también lo van a tener en el canal. Así que por todos los lugares y si estamos en un curso podemos poner ese enlace también en el curso que diga enlace del curso o enlace de reunión y el estudiante pueda acceder por el mismo así que puede tener un sinnúmero de formas de cómo acceder al enlace una vez ya tienen el enlace le voy a decir aquí eh, aquí ustedes también pueden manejar eh, la hora, si no lo tienen este, en, en San Juan, eh, opciones de respuestas, eh, solicitarle a las personas si van a asistir o no van a asistir, eso lo pueden trabajar aquí. Si no las quieren, lo pueden eliminar, ¿ok? Así que esas opciones están ahí. Una vez yo le digo enviar, va a aparecer aquí mi reunión, ¿ven? Ahora, en ella yo la puedo acceder directamente aquí le digo unirme puedo copiar el enlace y enviárselo a los participantes pero también la puedo editar en esta sección de editar ustedes pueden cancelar la reunión añadir a más personas importante que cada vez que ustedes editen esta reunión y le diga enviar le va a aparecer la notificación a todo el mundo quizás yo quiero añadir a Liz pues cuando yo añada list nuevamente y le digo enviar a Ernesto nuevamente Le va a llegar un correo electrónico para la reunión Eso pues no pasa, no pasa en Zoom ni tampoco pasa en Meet eh, Aquí pueden trabajar eh, lo que es la asistencia programada para que automáticamente mientras están en la reunión esa asistencia eh, se genere automática y así ustedes saben quiénes participaron y quiénes no cierto, esa asistencia una vez ustedes terminen la reunión también va a aparecer en el chat todo lo que hagamos en Teams va a aparecer en el chat eh, aquí también tenemos la opción de preguntas y respuestas en donde estamos haciendo quizás el webinar o el taller y las personas pueden, eh, en esta sección, realizar sus preguntas y se trabajan lo que son las, eh, se le contestan. Una vez ya estamos todo eh, configurado, también van a poder observar aquí el enlace. No lo ven en esta sección, sino que se pueden parar y van a, le va a aparecer ahí copiar el enlace porque el enlace está insertado en donde dice haga clic. Si lo copian tal y como está ahí y se lo envían a los participantes, también van a poder acceder al mismo, porque el enlace está eh, insertado en la palabra. Eh, entonces, una vez ya yo tengo mi reunión realizada, voy a ir a unirme a la reunión. Cuando me uno a la reunión, le digo unirme, va a aparecer esta pantalla. Así que todavía no estoy... Dentro de la reunión, sino que me está dando la opción para yo poder configurar y verificar que mi pantalla funciona, que mi cámara funciona Ahí puedo trabajar lo que son los filtros eh, Puedo seleccionar un desenfoque o si tengo algún otro tipo de, de filtro, lo puedo seleccionar antes de entrar a la reunión También lo pueden hacer dentro de la reunión eh, una vez seleccionado Puedo verificar mi audio Si quiero entrar con mi audio O quiero entrar con el audio apagado Mi recomendación es que cuando ustedes entren a una actividad Siempre entren con la cámara y el audio apagado Y entonces dentro de la reunión Acceden a ellos Una vez accedo le digo unirme ahora Y ya estoy en la reunión una vez en la reunión, vamos a poder observar que yo tengo aquí para participar por medio del chat con los eh, participantes. Ven aquí que automáticamente va a aparecer que Néstor ha sido invitado. Todos los participantes mientras van accediendo también van aquí a aparecer a qué hora van accediendo. Eh, luego entonces, ventaja de, de aquí es que... Nos podemos comunicar por diferentes opciones. Si el mensaje es urgente, le puedo, le puedo enviar por medio de, de un icono diciéndole a, a la persona que esto es urgente eh, o que es importante lo que estamos diciendo. Eh, también en el área del chat puedo añadir otro tipo de aplicaciones como, eh, que necesiten en el proceso. La ventaja de Teams es que tenemos muchas aplicaciones. Es eh, que se pueden ajustar a lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, queremos felicitar a algún compañero, eh, pues podemos utilizar esta aplicación de felicitar. Eh, si queremos eh, un documento en Acrobat o, o hasta realizar lo que es una encuesta, lo podemos hacer por medio del chat. Pero de la encuesta voy ya mismo. Eh, aquí en la sección de gente vamos a poder ver a los participantes Y en los tres puntitos también pueden descargar la lista de asistencia Pero tienen que ir aquí primero a los participantes Y luego entonces los tres puntitos seleccionar descargar Así que ahí le va a estar diciendo cuando descarguen la hoja de asistencia La hora en que la persona se conectó y la hora en que la persona se desconectó si la persona entró y se desconectó cinco veces, cinco veces va a aparecer así que también ustedes pueden tener aquí como un, una bitácora de lo que ha sucedido con los participantes en el curso eh, o, en el, o en la reunión tenemos aquí la sección de eh, participar que es para cuando tenemos dudas y poder tener un orden de lo que estamos eh, nos estamos expresando si cada uno de nosotros alzamos la mano la misma computadora nos va a estar dando un orden 1 2 3 4 5 y podemos identificar entonces ya ni puede hablar después ernesto después cada uno de ustedes se le va a ir indicando luego que yo termine de hablar la quito si no la quito se va a quedar ahí ok eh, podemos reaccionar aquí cuando algo nos gusta eh, así que mientras la persona esté eh, hablando esté, o el profesor o, o hasta el estudiante o quizás el integrante de la reunión y es algo que nosotros decimos estoy de acuerdo en vez de yo prender el micrófono para decirle estoy de acuerdo y lo interrumpo pues entonces podemos utilizar un, un like, un me gusta y ya eh, le estamos diciendo a todos los participantes que lo que está diciendo la persona me gusta, me encanta o termina una presentación y en vez de aplaudirlo eh, le enviamos eh, una manita aplaudiendo así que estas son interacciones de manera virtual que es prácticamente lo que hacemos presencial pero virtual eh, entonces eh, en los tres puntitos, antes de venir aquí, voy a trabajar lo que es grabar la reunión y también me trabaja lo que es transcribir la reunión. Importante, si yo selecciono transcribir, pues seleccionar el idioma, que es en español. Porque si yo selecciono transcribir, el programa está automáticamente en inglés. Así que la transcripción va a ser una cosa eh, de otro mundo y no vamos a entender qué era lo que yo quería hacer. Así que, eh, importante, si selecciono transcribir, primero que nada seleccionar que el idioma va a ser en español. Detalle importante, cuando estamos trabajando eh, con transcripciones o con captions, eh, tenemos que hablar un poquito más suave, más lento, eh, por, por lo menos yo que me acostumbro a hablar bien rapidito. Eh, pues este hay que hablar un poquito y pronunciar, y pronunciar bien, porque la plataforma nos va a escribir ahí unas cosas extrañas, y si yo digo archivo y no digo archivo bien, va a escribir otra cosa, y entonces también vamos a perder entonces a nuestros participantes que van a estar mirando más la transcripción que se va a ir generando que lo que estamos haciendo y no queremos perder eh, la atención de las personas así que importante ese punto eh, si selecciono grabar pues eh, va a estar grabando y ahí va a empezar a trabajar lo que son las transcripciones y van a ver que yo no, yo no cambié el idioma Hola, hola, hola ah, Déjame prender el audio, ¿cierto? Hola Y van a poder observar Que yo no cambié el idioma ¿Ven? Eso puede pasar Si no le cambiamos el idioma Y el idioma lo cambiamos exactamente Aquí donde dice A Le cambiamos el idioma eh, otras configuraciones También lo que son las notas de la reunión Pues le va a permitir eh, Tomar notas mientras están en la reunión Sin tener que salirse de la reunión Si no queremos escribir en, eh, en, el, en la libreta Así que también nos permite esa opción Lo que son Los subgrupos Los podemos trabajar aquí donde dice salas Otra opción que tenemos Son las salas de grupo los subgrupos esto lo vamos a ver aquí y automáticamente la plataforma me va a estar diciendo cuántos grupos yo quiero y o el número de, de salas que yo quiero crear si yo tengo 10 participantes pues automáticamente yo digo quiero 5 salas pues automáticamente pues va a hacer que cuando creo las 5 salas si le dejo la sección automático al azar va a añadir a los participantes en cada una de esas salas pero también puede ser manualmente quizás yo tengo un ejercicio donde yo quiero que eh, ustedes dos trabajen juntas y que ustedes dos trabajen juntas pues aquí yo tendría que seleccionar a ustedes y asuntarlas en cada una de las salas creadas pero está ahí. Eh, si los quieres al azar ok, si lo quieres manual ok, cuando seleccionas manual y le dices crear sala me va a decir aquí asignar participantes y ahí va a aparecer los nombres de los participantes obviamente a mí no va a aparecer nada, no tengo a nadie va a aparecer los que están en la conferencia porque la reunión es en vivo, es sincrónico la diferencia es que están en su grupo pero todo es en vivo Al igual, cada uno de ustedes puede acceder a las salas donde dice sala. Eh, una vez añadan los participantes, ven ahora mismo está cerrada porque no tiene nadie. Una vez aquí, en estos tres puntitos, eh, ustedes van a poder abrir la sala. Pero hasta que no tenga participantes yo no voy a poder abrir la sala. Y ustedes pueden ir accediendo a cada una de ellas solamente con un clic, entran eh, trabajan con los participantes y vuelven nuevamente, salen y se van a la sala 2 salen y van a la sala 3 y una vez se termine solamente lo que le hacen es que cerrar sala y todo el mundo eh, regresa a la reunión principal que no es que se van a ir a conectar nuevamente ok eh, entonces aplicaciones aquí en la sección de aplicaciones hay un sinnúmero de herramientas que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, la de encuestas, que es la que les mencioné. Si la selecciono aquí en Pool, eh, déjame un segundito. Una vez yo selecciono el Pool de la encuesta, me va a dar la opción de yo crear encuestas nuevas. Por ejemplo, miren, yo le digo crear una nueva encuesta y me va a permitir estas opciones me va a permitir crear una nube de palabras por ejemplo yo estoy trabajando con el tema x y quiero que me digan ventajas y desventajas pues puedo crear automáticamente una nube de, pa de palabras y el estudiante va a escribirme las ventajas y se va generando el contenido eh, de manera interactiva y se puede discutir el contenido en el momento eh, puedo hacer preguntas, cuestionarios eh, Así que estas son las opciones que me permiten Dentro de la misma plataforma Si lo creo, van aquí Van a poder observar que yo hago la pregunta Sí, ahora la puedes tener predeterminada la estoy escribiendo, ¿eh? Eh, aquí ya yo tenía una predeterminada, ¿eh? yo las puedo crear predeterminadas y si las quiero predeterminada, la selecciono y le digo insertarla ahora. Y los participantes van a poder eh, activar la respuesta o contestarla automáticamente. Si se fijan, eh, sale aquí, porque tengo dos preguntas, y también sale en la sección del chat. Y contesto la respuesta Una vez contesto eh, Van a ir apareciendo Y generando el contenido La realidad es que pues, no lo podemos ver en vivo Porque no tengo a nadie que la conteste Pero también podemos establecer tiempo En un minuto Todo el mundo debe haber contestado esa, Esta pregunta Y en ese minuto Desaparece Así que son cosas que podemos ir realizando dependiendo la actividad eh, a realizar. Compartir pantalla. Aquí podemos compartir la pantalla. Importante: si yo quiero transmitir audio, eh, ponemos un video dentro de la reunión, pues prender aquí. Si yo no prendo aquí, incluir sonido del equipo, ahí es donde vamos a, a acceder a los problemas de. Profesor o compañero, yo no escucho el video. Hay que activarlo. Eso es detalle importante que siempre que compartimos pantalla vamos tan y tan rápido que no miramos el botoncito de arriba. Y eso es para poder que las personas puedan escuchar el video o el audio que tenemos dentro de la presentación. Eh, y aquí pues ustedes pueden compartir ahí mismo la pantalla en blanco La pizarra en blanco, perdón O algún tipo de presentación o de documento Que ustedes quieran eh, proyectar en la reunión Si lo quiero solamente la presentación Pues lo único que se va a ver en la, en la reunión Va a ser esta presentación Si yo me muevo quizás a una página de internet pues la persona no lo va a ver Eso es importante que lo tengan en mente Que a veces eh, discutimos algo Y después queremos abrir una página de internet y, de, y seguimos hablando y la persona no lo está viendo Porque yo decidí que solamente se iba a ver la presentación Si yo quiero que la persona pueda observar O, o todo lo que yo estoy haciendo en mi computador Pues entonces tengo que acceder a la sección que dice pantalla Y ahí me va a permitir que todo el mundo pueda ver lo que hay o lo que yo estoy realizando en la computadora. Pues entonces me salgo de Teams y van a poder observar que lo que yo le dije es real. Todas las reuniones, todo lo que nosotros estemos realizando, va a aparecer un chat. Y ven aquí cómo está hasta el pool que trabajamos. Se encuentra en el chat. Y la grabación automáticamente en el chat La transcripción en el chat ¿El enlace? Eh, el enlace, aquí a los tres puntitos Podemos eh, obtener el enlace O lo copian Pero la ventaja es que los estudiantes están dentro O los participantes de la reunión Están dentro de este chat Así que ya no tenemos que irnos a A enviarle el Ellos pueden ir al chat Y acceder a la no reunión uh -huh. ellos, ellos, ellos pueden ir al chat Todo el que participa y esté dentro de esta reunión Ahora mismo Ernesto está parte de esta reunión Si él entra, él puede ver okay. Ese video Porque él está dentro de esa reunión no, pero pues estamos y el proyecto no necesariamente va a estar dentro de la clase entonces ahí yo siempre lo estoy copiando como usted me dijo de todas formas Exacto. pero ellos están dentro de la reunión porque nosotros le enviamos el enlace a cada uno de ellos junto en la reunión ajá que usted lo escribió uno a uno, ¿se acuerda? Así que todo el mundo que tenga acceso a este chat va a poder trabajar con esa eh, con ese video Y con la transcripción también Y si yo le hubiera dado asistencia, la asistencia también iba a estar ahí Y la asistencia baja en formato, de, en formato Excel